La vendimia de Godoy Cruz estaba prevista para el sábado, ¿no? Exacto, iba a ser el día sábado, pero el departamento de Godoy Cruz decidió cambiarla para el día domingo porque había una alerta meteorológica. Que de hecho después se, se cayó el cielo. Se cayó el cielo, sí. exactamente. Qué jugado, muy, ¿no? Fue muy atinado el cambiar la fecha, porque. Eh, por, la, por la tormenta, y pero al otro digo, día... Digo que he jugado el otro día post sí. del Mundial. Igual, igual fue igual... una hermosa vendimia, estuvo repleto, sí. eh, la Porque gente son fue igual. distintos, me parece. Sí, puede ser, puede ser, pero igual creo que toda esta gente que estaba allí en la vendimia, muy probablemente estuvo más temprano estaban San Martín y Garibaldi sí, tal cual. gritando vamos vamos a Argentina. Pero ¿no? de, sacame esta duda vos que sos tan sí. conocedor de la vendimia. Yo creo que no podían extenderla mucho más o plantearlo en otro momento porque el cronograma de Vendimias está bien estipulado. Sí, está, acá... está estipulado. Lo que pasa también es que eh, vos cuando armás este tipo de eventos haces contrataciones muy caras, como por ejemplo, una de las cosas más caras que tiene este montaje es el escenario. Claro. Que lo habían aprovechado para Fiesta de la Cerveza, ya había sido utilizado entonces, después lo tenés que devolver. Y si no lo devolves se encarece. Claro. Y la verdad es que los costos son millonarios. Estoy hablando de costos millonarios sí, sí, cuando claro. hablo del montaje de un escenario. Solamente el montaje del escenario, la estructura. ¿no? Entonces, claro, no lo podés extender mucho por varios motivos. Entre ellos lo económico. Tal cual. ¿no? Eh, entonces, finalmente, eh, el departamento de Goy Cruz tuvo vendimia algo de 150 personas allí sobre el escenario del Parque San Vicente. Danza bajo la magia de los parrales con el director Gaspar Emanuel Tello y un equipo maravilloso de gente. La danza fue el hilo conductor de una fiesta que iba contando por menores que tienen que ver con situaciones departamentales muy divertidas y muy agradables y muy costumbristas, por supuesto, como tiene que ser en una fiesta de la Vendimia. Y finalmente, después del espectáculo, elección y coronación de la nueva reina. Mariana Gantuz es la nueva reina del departamento de Goy Cruz, pasaje directo al Teatro Griego Frank Romero Day. Así que ya está la primera reina departamental, el calendario de Vendimias Departamentales. Ya está abierto y así van a continuar las alineas.